que aquí se hizo en la contención de nuestros familiares eh, fue tan importante porque cuando nosotros estábamos presas nosotros supimos de que eso se estaba realizando acá y eso nos tenía más con, más tranquilos con respecto a nuestra familia porque sabíamos que tenían un lugar de encuentro y a donde poder eh, solidarizar entre ellos porque no hay que olvidarse que muchas eh, familias quedaron en el desamparo total de, de, económicamente. Para nosotros este, esta parroquia siempre ha sido el símbolo de la resistencia en la región. Así que muy contentas de, de poder estar acá conmemorando estos 50 años. La dignidad humana es la dignidad eh, de todo ser humano eh, y eso es una parte social del Evangelio del Señor Jesús entonces simplemente hicimos lo que debíamos hacer y este es el modo en que como Iglesia también seguimos estando en medio de nuestro pueblo y al servicio de toda la comunidad, de toda la sociedad Como gobierno Hemos asumido la responsabilidad de lo que significa la conmemoración de los 50 años, lo importante de la construcción de la memoria. Y este hito hoy día acá en la Iglesia de Fátima, donde el tejido social se empezó a reconstruir, donde se empezó a trabajar en la solidaridad para el cuidado de los derechos humanos, para volver a encontrarnos. Eh, nos parece importantísimo poder recordarlo, poder tenerlo presente como parte de nuestra historia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones eh, y todos los aprendizajes que la historia nos tiene que dejar. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.